Vamos a tratar diferentes cuestiones que tienen que ver con lo parapsicológico. ¿Con lo? Parapsicológico. Eh, ¿Se dice así? Paranormal. ¿Para ¿Psicológico? Sí. Lleva dos S. Dos S lleva sí. parapsicológico. Vamos a tratar Entonces, temas que exceden la lógica. Sí. Por eso las tratamos aquí. Porque nadie las puede explicar. Agárrame de ojo. ¿De lo me <risa> bueno, parece acá? sí. Ah, bueno. Tené cuidado, tené cuidado, por favor, a cuidado. Los milenios no van a entender, es un VHS. Niños, así veíamos las tortugas ninjas cuando éramos chicos. Esto es un VHS. Acá se grababan los casamientos, las comuniones, todas estas cosas, que después la miraba la tía Emilia, que cada vez que nos juntamos a comer en la casa. Vamos sí. a escuchar a Pedro Peironi, que es el hombre que ha tenido esta, este evento, que ha vivido esta situación paranormal, ahí, en la provincia de Santa Fe. Luego te sigo contando más. Y te voy a explicar qué es esta alfombra. Yo salí de Arteaga en la curva enderezando para San José, un pibe de 17 años con vestidura parecida o igual a, a los que van a la escuela industrial. Este, me hace dedo, paro, lo cargo. Vinimos charlando algo, me pide, le pregunto si se bajaba en San José, me dice que no. Me pidió que que Lo bajara en el cruce, el cruce era este, el cruce, este es el cruce del cementerio. Para, el, para un lado está el, el acceso al cementerio y para el otro lado hay una casa que es donde vive el, un sacerdote, un padre. Usted lo ha escuchado. Ah, la mierda. El señor Pedro Peironi subió en la ciudad de Arteaga a un muchacho de 17 años, lo llevaba hasta la ciudad vecina y a la altura del cementerio desapareció. ¿Me pueden traer insulina, chicos? Esto Porque da... estoy es, eh, es un golpe muy fuerte lo que acabamos de ver. Me agarro una cosa acá, Claudio. ¿A dónde? Acá. Ah, mire. Es normal, es normal, señor Tebu. Es normal, señor ¿Sí? Tebu, ah, que cuando usted vea estos videos experimente diferentes sensaciones sobre en su todo cuerpo. Ahí. Gracias. Me deja sí. más tranquilo. Es como cuando va al médico uno y le dice... Que me duele lo que acá. Sí, ¿Qué sí. es lo que le parece esta, esto que acabamos de ver? ¿Si es real o no es real? ¿Cómo si es real o no es real? Aquí no, tengo la no, evidencia. No, bueno, la gente tiene su opinión. Puede ir opinando, ¿sí? Esto es... Le muestro a usted porque tengo miedo ah, de que bueno. produzca algún cortocircuito o algo si lo mostramos acá. Que la vengan a desmentir después. Estas ¿sí, son eso? las Cla huellas... Claudio, no me asuste, por favor. Estas no, no, no, son las no, no, huellas no. de la que persona que subió... Que la vengan que a subió, desmentir después, ¿eh? De la persona que subió en Santa Fe a esa camioneta y desapareció. Dijo, ¿acá se subió un tipo? ¿Y dónde está? Inmediatamente que se baja él de la camioneta siento un olor a quemado espantoso. Como yo ya... Vengo medio, medio asustado con los autos que se me queman. Me largué de la camioneta a ver si había. si se estaba quemando algún cable, eso estaba todo perfecto. En ese momento que me bajo, miro y el tipo no lo veo más en ningún lado. Y me encuentro con la. con la alfombra de la. de la camioneta, la alfombra de goma que está derretida de la forma de los pies del tipo. Y entonces miro eh, en la tierra, miro para ver eh, para dónde se fue esta persona y no hay rastro de que se haya bajado de la camioneta, no se ven pisadas, no se ven nada. O sea, como que nadie se bajó de la camioneta. Fui a la policía, radiqué la denuncia y después hablé con el Omar, que acá estamos en el lugar que, que sucedió esto. Y no, no le prestaba mucha atención, va, lo traía como una persona normal y no sé lo que miércoles traje arriba la camioneta, va. La quemó, sí, la alfombra. La quemó, la derritió. La derritió, sí. supuestamente Y ahí salía si, el olor. Si él derritió eso, en el, el, el calzado debería tener mucho... Eh... Mucha irradiación, algo. Claro, claro. Eh... Algo, no sé qué habrá tenido, va. Pero es como una marca que dejó, como para para que sepa que, que alguien raro venía ahí arriba. No sé, no entiendo. ¿Y a quién le tocó? A Pedrito. El aire se está cortando con una gilet en este programa. Todos estamos muy conmovidos. Cuidado. Y acá, en vivo, no lo tiene nadie, ¿eh? Gastón Escudero, ¿Qué me vas a mostrar, trajo... ¿también? Sí, pero antes te voy a comentar qué, qué es lo que ha vivido... ¿Cómo están haciendo este las luces de hoy? ¿Están? Es normal, es normal. ¿Es normal que esto pase cada vez que hagamos la conversación. Me pasa muy usted? seguido a mí. Voy a lugares y empiezan a tirar las empiezan luces. A ah, lo, no a mucha fiesta. No funcionan usted. las computadoras. Claro, sí, sí. Así sí. Soy no el cuenta. alma de la fiesta, sí, claro. Sí, claro. Lo que pues ha experimentado está. Pedro Peironi se llama combustión espontánea. Estamos hablando de cuando la persona, el ser humano, se incinera sin raíz alguna de fuego, sino que simplemente se prende fuego en el lugar. Posiblemente... Como Michetti en el Congreso, por ejemplo. Posiblemente cuando se haya bajado ese estudiante de la camioneta, se haya prendido fuego en el acto. Ah, la mierda! ¿En serio? Exactamente, a eso se le domina ¿Qué? combustión espontánea. ¿Y ya, venía, ya venía quemándose porque le venía quemando la alfombra al tipo. Seguramente, entonces, al llegar a la altura del cementerio, la energía de ese lugar mm. hace que desaparezca instantáneamente. Permiso, eh. Perdón. ¿Vos, vos no estás creyendo esto. No, vos no. lo que estás diciendo es, esto es una bolude estos son pibitos que están ahí que se están ganando el sueldo, arrascándose, que esto no es real. Ah, ¿no es real? Mira. El sueldo no es real. No no no, no, no, no es real. No, esto no es real. Escudero. No hagan esto en sus casas. Escudero, a todos los que lo, lo, lo negaron, a todos los que no lo dudaron en usted, a todos los que lo renegaron, muéstrele. ¿Qué? En no. vivo, la alfombra no. de Pedro no. Peironi y los pies del chico que se incendió... No puede ser, Claudio. Más real que esto, no la Biblia. Claro. Más real que esto, claro. esto es la realidad la empírica, huella, señores. perfectas. Gracias, Gastón Escudero. Sí. Gracias por traernos luz. Deme la mano. No, por favor. Próximamente, ¿qué tendremos? Nos vamos Usted a, va a reencontrar traer... la semana siguiente. Sí. Eh, antes le decimos a la gente que si sabe sobre eventos sí. paranormales se pueden comunicar sí. con TV ¿Qué que dura el apretón de manos, Con de una, sí. sí. te estoy pasando energía. Ah, agradecer que, que te estoy a cargar el celular. Sí, espero que lo metemos ahí en el medio. Ahí está. Sí. <ríe> y me dijo que pueden que mandar me va a, tener... a TV Universidad sus historias paranormales. Vamos a estar por la zona descubriendo historias que hayan sucedido aquí en La Plata y alrededores. Monjas, adelantamos. Monjas enanas de Berizo, me dijo mi Traer. Así nos, nos llegó No sé si era como parte de una fiesta o como era, o era algo paranormal. Hay una usina que produce estos efectos paranormales. El misterioso Gracias por venir. Por, por favor, U. la semana por que por viene vamos a averiguar quién estaba dentro del oso Arturo, cómo se utiliza el hilo rojo de las galletitas ah, y, eso es y un qué misterio. tendrá la el BB3. Gastón Escuero para todos señores, es nuestro, es argentino, lo tenemos acá, Gracias. lo hemos comprado a Taze Sport, está acá con nosotros.